Soy de Huapi, Cauca. Eh, soy intérprete y constructor del instrumento musical marimba. Lo primero, pues, hay que... se extraen eh, especies vegetales que ya han cumplido su ciclo de vida, que ya son las que... Como tal nos dan ese madero leñoso fuerte. Entonces lo que se busca es que el sonido quede estable. Entonces, para que quede estable pues hay que hacerle que quede bien seco. Pues en el Pacífico tenemos varios tipos de guadalos. Está la amarilla, la verde. Hay una que se cruza entre amarilla y verde. Artesanía de Colombia este proyecto sí ayuda con la paz. En cuanto al económico especialmente artesanos que han vivido en zonas vulnerables a la violencia, que han estado allá, principalmente a ellos. También lo contribuye a la unión entre artesanos, el intercambio que, que existe entre uno y otro. Hay que seguirle trabajando en lo que tiene que ver con las palmas. ¿sí? Por ejemplo, procesos de germinación, propagación, y el recurso se va agotando. ¿sí? Y entre todos, nos toca que colocarnos de acuerdo a cuidar la naturaleza, que es lo importante, hay que cuidarla y la naturaleza es la que nos da todo, toda la riqueza está allí.